12 semanas voy a dictar un seminario para clax muy, muy feliz por poder hacerlo eh, hablando un poco hablando de, de cómo mi pensamiento se desdobló desde los primeros momentos de mi tesis, tesis doctoral hasta el presente y una cantidad de conceptos y de eh, modelos de comprensión de la, del género y de la raza eh, y las dificultades del Estado en, en proteger a las personas y en reconducir la historia en una dirección menos racista, menos misógina, menos homofóbica, como el Estado ha mostrado un, un límite claro, o sea, una dificultad clara en esta capacidad de, de darnos protección. Entonces voy a examinar eh, desde la perspectiva de la colonialidad del poder, eh, la invención de raza con el evento de la conquista y de la colonización, eh, cómo afecta la, la, la discriminación y las desigualdades en el mundo y también cómo el patriarcado el formato postcolonial del patriarcado, la, tor la vuelta de tuerca que fue la conquista y la colonización en la captura de las jerarquías precoloniales y la transformación del patriarcado en un patriarcado de alto impacto y de alta letalidad, eh, cómo esto eh, es histórico, tanto la raza como el patriar patriarcado en ese sentido, son, son invenciones, son creaciones históricas y son consecuencias de una historia de dominación eh, iniciada en el proceso colonial.